Buen giorno, cari amigo. Buenasera, buenas tardes. Buenos días. Un saludo per tutti de Juan Pablo. El giorno de hoy voy a hacer un allenamento per de y tonificar a casa. ¿Qué cosa habíamos bisogno? De dos botellas de agua. Oye, voy a hacer esta con una botella più piccola. Para las personas que están iniciando, vamos a hacer unos movimientos, molto, eh, movimientos de base, como alzar la gamba, abrir, chiudo ejercicios que son fáciles para las personas que van a iniciar y que no están habituadas a hacer habituada un determinado esporo, movimiento o ejercicio. ¿Qué medio que fare cuesta? Hoy lo hago con cuesta de, de, de medio litro, lo faro con una de un litro y medio. ¿Cómo voy a fare? Voy a fare. Este entrenamiento vamos a variar. 35 segundos un movimiento con 10 segundos de recupero. En esos 10 segundos de recupero, tú prendes un gochino de aire, te achuga un poco la, la facha, aunque bebe un poquito de agua. Lo importante es siempre estar en movimiento. Si tú si tú ves que, que no arriba, está fermo, está ahí un poquito en movimiento, en movimiento y aspetta el próximo cambio del próximo ejercicio. Ok, vamos a... Y nuestro objetivo es no le echar más el peso a tierra, ¿no? Ok, pero vamos a iniciar con un poquito de, de, de, de nuestra movilidad, de nuestro cuerpo, avante el brazo, muevo un poquito el bachino, el bachino torno indietro, torno indietro, muevo un poquito, macho este movimiento, circulares, su, en yu. Cambio, cambio, cambio, cambio. Aproximadamente, esto dura, <risa> dura 20 minutinos. 20 minutinos de, en donde vamos a, a, a tonificar y nos va a ayudar a demagrir después estos ejercicios. Ok, vamos a pegar un poquito. Salgo. Yendo, salgo. Yendo, salgo. Yendo, salgo. Sono un pochino come stanco, perché ieri ho fatto due video, due, due allenamenti, due allenamenti Però va bene, siamo qua sempre attivo Se si c'è vita, c'è movimento Ok, ok, vamos a iniziare, voy a mettere, voy a impostare Nuestro, nostro timer Vamos, come le ho detto prima, vamos a fare 35 segundos de, de movimento con 10 segundos de recupero Ok, siete pronti? Solamente abbiamo bisogno di due bottiglie di agua due, si hay una más grande, prende la más grande. Dos botellas de agua y un tapetino. Cuesta pala no, cuesta pala la echemos la qua. Oye, empache. Okay. ok, voy a meter nuestro timer. Vamos a iniciar nuestros ejercicios para demagrir y tonificar todo nuestro cuerpo. 4, 3, 2, 1, 0. Igual, sí, sí, avanti, avanti. vamos a hacer esto por 35 segundos. Con este movimiento muevo siempre le braccia y los piedi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, siempre es así: se si inicia así fácil y luego se inicia un poco duro. No, no, el giorno de hoy va a ser una intensidad moderada, moderada, moderada, moderada. No voy a hacer es un ejercicio que sea difícil. Tú que estás iniciando, inicia piano, piano, piano, piano, piano, piano. Okay, muévete un poquito. En el posto, en el posto, en el posto. Ah, eso. vamos a tirar el pie así. Vamos. vamos, a cambiar el guarda. cueste, cueste, toca, ta, ah. su. su, el pie, su el pie, su, su, su, ah, ah. Amortiguo la caduta, amortiguo la caduta, hasta les guardo, hasta les guardo, hasta les guardo. <ríe> ok, tú sigues a casa, yo soy al jardín, prendo el sol, voy <ríe> ah, a casa tranquilo. ¿Algo sale, sale, ¿Coso es. Sí, sí, sí, sí, Ni nuevo, nuevo. Ok, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar el ginocchio sub ginocchio sub ginocchio sub ginocchio su, ginocchio su, ginocchio su, ginocchio bravo ginocchio bravo ginocchio ta, ginocchio ta, ginocchio su, ginocchio su, ginocchio su, ginocchio bravo, ginocchio bravo, bravo, bravo, bravo. ¿Tú ginocchio pues en ginocchio su, ginocchio su, ginocchio su, ginocchio su, ginocchio su, ginocchio su, ginocchio mi canal su, se se, se Continúa, continua, continua. Sí, sí, sí, sí. Ok. Perfecto, perfecto. Me mantengo, me mantengo, me mantengo. Me mantengo. eso vamos a abrir brazos bracha, bracha, bracha, bracha. Bracha, bracha, bracha. Abro, abro, abro, abro, abro. Uno, dos, guarda. Uno, dos. Abro, abro, abro, abro. abro. Concentrate, concéntrate. Resiste, force las brachas. Si hay preso en pesante, resiste. resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste. Sí, su, su, su, su, su. Ok, nuestro próximo, nuestro próximo. Vamos a tirar avanza, hago esto, uno, dos, salto, dos, prepárate, va, ta, ta, ta, ta, salto, salto, va avanti con el pecho, Vado avanti. amortigua la caduta, Amortiguo la caduta. Estamos tonificando todo el cuerpo. Nuestro próximo, piego el ginocchio. Piego el ginocchio. Vamos a hacer este movimiento con las brazo. Piego ligeramente, paso questo. Esquina directa, ligeramente piegado el ginocchio. Okay, vamos a cambiar de lado, primero un pato de lado, a eso fachamos al otro lado, siempre el sal. salto, arriba sal. sí va, sí va, sí va, amortigo la caduta tira, tira, tira, tira, grande Concéntrate, concéntrate. Sí. Nuestro próximo, talón indietro. Talón indietro, guarda. Talón. Próximo, talón, talón, talón. Talón, talón, guarda. Tira, tira. tu talones. Y talones. Alzo el esguardo, alzo el esguardo, usan que la fuerza del abdomen, no molare mai la botella de agua, ok, ok, ok, adesso, voy a hacer un squat, squat, squat, vale. squat, 1, 2, salgo. Nuevamente. 1, 2, salgo. 1, 2, salgo. 1, 2, salgo. 1, 2, salgo. Nuevamente. 1, 2, salgo. 1, 2, salgo. 1, 2, salgo. Salgo. Uno. Salgo. <risa> ay, ay, ay. Nuestro próximo. Vamos a hacer un poquito de espalda. Espalda, espalda, espalda. Espalda. Piego ligeramente. Y no va. Vamos a hacer esto. pa Quedo. Abro. tra Taj. esto, guarda. Quedo. Quedo. Cierro, cierro, cierro, cierro, fuerza de espalda, fuerza de espalda, cierro, cierro, si, sí. si, sí, se la fai, se la fai, se la fai, se la fai, se la fai. Nuestro próximo, vamos a hacer 4, jumping ya, un squat. 1 2 3 4 e scendo salgo 1 2 3 4 e scendo chiudo 1 2 3 4 e scendo chiudo 1 2 3 4 e scendo chiudo va 1 2 3 4 Esciendo, salgo, chiudo, uno, due, <tose> ok, nuestro próximo. Vamos a hacer un poquito de rematore, gamba dietro. Rematore, igual. Vale. Ta, ta, ta. Vamos a fare due. Uno, due, uno, due. Uno, due, uno, due. Uno, due, uno, due. Va. 1, 2, ta, ta, 1, 2, ta, ta, esquina dirita 1, 2, ta, ta, ta 1, 2, ta, ta, 1, 2, ta, ta, 1, 2, ta, ok, ok, ok, ok, ok, Nuestro próximo Vamos a hacer a fondo, a fondo, a fondo A fondo, a fondo, ok, ok, ok, ok, Va, va. uno siempre con la estesa gamba tuve ja, ja. siempre con la estesa gamba el próximo cambiamos el próximo cambiamos el próximo cambiamos importante que el ginoquio no supere la punta del pie dale, atrás tiro tiro tiro tiro atrás nuevamente tiro tiro Tra. tiro tiro, tiro. Tra. tiro, tiro, tiro. tra. nuevamente Dai. tra Tiro, tiro, tiro, tiro Tra Tiro, tiro, tiro, tiro Tra Ok Una piccola pausa Cambio de gamba Cambiamos de gamba Cambio en que De direcciones Cambio de direcciones Cambio, cambio Prepárate. 4, 4 Tra Tra Tra Tra Tra, Tra esquina directa, vado adelante con la botella sin fermar, sin botar la tierra nuestro premio <ríe> ver el vique, ver la botella dopo al final eh. lentamente a tu ritmo, a tu ritmo tra, a tu ritmo, a tu ritmo uf, uf. adesso, qué vamos a hacer? vamos a hacer este movimiento con salteo con salto, con salto, salto, salto, ta, ta, salto piccolo, salto piccolo, una su, otra yu, una su, otra yu, una su, otra yu, dai, ta, piccolo saltino, piccolo salto, piccolo, ah, resiste, si, se la fai, si, se grande, si, tu riesce, Andar avante, ta ta, ta, ta, ta, piccolo salto, no te fermes più, no te ferma nessuno, no te enferma, no te ferma nessuno, no te enferma, sí, Vai. nuestro próximo, vamos a hacer. vamos a elaborar el tricipite, tricipite, tricipite, postura, buena postura, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, esquina tirita Dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, así, te la pague, te la fai te la fai te la te la pague, te la si. Nuestro próximo, vamos a hacer un poquito de corsa, uno, dos, abro lato, uno, dos, abro lato. Ok, prepárate, prepárate. Uno, dos, auro, uno, dos, auro. Uno, dos, auro. Uno, dos, auro. Uno, dos, auro. Uno, dos, auro, uno, dos, auro, uno, Abro. Uno. Due. Abro. Uno. Due. Abro. Okay. Adesso, nostro prossimo. Vamos a fare marcio. Uno. Due. Gamba diritta avanti. Ok? Gamba diritta avanti. Uno. Due. Gamba diritta Uno. Due. Cambio. Uno. Due. Cambio. Uno. Due. Uno. 2 un calcio 1 2 una patada 1 2 tira 1 2 muy bien 1 2 tira 1 2 1 2 1 2 tira 1 2 1 2 tira nuestro próximo vamos a hacer skipping skipping ta, ta, ta, ta, un piccolo salto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 Salto, pliego 1, 2, 3, salto, pliego 1, 2, 3, salto, pliego. Ok, vamos a hacer uno que es un materazo, un materazo, un materazo, un materazo. Vamos a hacer abdomen, guarda, su, en indietro, indietro, indietro, salgo, salgo. Salgo. salgo salgo salgo salgo salgo salgo salgo salgo ok no me el del peso, no me el del peso vamos a hacerlo iguales pero desde 10 con gamba tesa, gamba tesa dirita. Cuadralo qua, desde el fondo, desde el fondo. Cuadralo qua, toco, toco. Vado indietro. Toco, toco, toco, toco. Vado indietro. Toco, toco, toco. Vado indietro, dale. ¿Qué hacemos? Toco, toco, toco. Vado indietro. Va, nuevamente. Toco, toco, vado indietro. Sí. Va, resiste. Toco, toco, toco, toco. Vado dietro, dietro, dietro. Sí, sí, sí, resiste. Vamos. Ce va. la fai, ce la fai, ce la fai que la falla tú que soy principiante falo siempre a tu ritmo a tu ritmo ginástica, ginástica ginástica a casa como fuiste más, y ahora si inscrito inscríbete a eso haz eso, vamos a hacer Rusia vamos a, a, a alzar el pie y vamos a girar el peso destra, de sinistra, sinistra destra ok, vamos a ver contamos esto si, ah, si, sí, si sí, sí. ok muy bien, muy bien, muy bien. Me piace, me piace. Dopo no de esto vamos a hacer uno para la, la, la lumbar. La lumbar importante fortalecer la parte de dietro Cosí nuestro cuerpo es siempre activo. Siempre debemos buscar el equilibrio. Fuerte avanti, aunque fuerte, indietro. Continua, continua, continua. Sí, sí, resiste, resiste. Ok. Más y el peso. Más y el peso. Más. Más, más, más. Peso dietro. Peso dietro. Va. Lentamente. Pie de tierra, Pie de a tierra piedra. Ah. Continua. Sí. Continua. Sí. Lento. Piano. De la paz. Sí. Ah. Contrae aunque el glúteo contrae, aunque el glúteo contrae, ante el glúteo se la faz Sí. Sí. ok vamos a parar un poquito de, de oblicuo, oblicuo, oblicuo, alzamos el peso, el peso guarda que la botella mía vaya a tierra. está así lentamente lentamente, lentamente, Forza en las bracha, le en las bracha, gamba dirrita, dirita la gamba, dirita. punta, verso de T, guarda como me tira mira la punta, ah, ah, ah. eco eh. eh? molto bene, molto bene, molto bene, lo so, lo so que sí. dai un poquito estanco. resiste, resiste, resiste, resiste, Tú toca este esfuerzo, vendrá pagato, te lo digo yo, te lo digo, Sí. Ah. No, no, no. Ok eh, Quedó mancando uno Vamos a hacer un alto, un alto Un alto, un alto, un alto Quedó mancando pueste, Quedó mancando cueste Yo te digo cuando 3 2 1 Vía 1 3 Continua Continua Continua Punta verso de T Punta Punta Punta sí Sí. Sí. Sí. Sí. C manca poco, manca poco, manca poco 3, 2, 1, vía ok <risas> por el Jordi de hoy, hayamos casi finalizado vamos a hacer un poquito de, de stretch, dos o tres ejercicios que nos van a ayudar a, a, a estar de a como hayamos iniciado, un poco relajado relajado ok, aspecto que estos ejercicios te dan falta piaceres. <risas> Qué vino? è stato facile o difficile? è stato facile no? vamos a piegare scendiamo lentamente cambia più avanti farò uno con più, più minuti ok perfetto perfetto vamos a elevare la gamba un pochino un pochino di equilibrio perfetto cambio ok, perfecto, adiós, en dietro vamos a aportar el talón al glúteo, estoy un poco contrato yo cambio, cambio, cambio, cambio perfecto, perfecto, perfecto llegamos nuevamente, salgo piego, salgo piego, salgo le bracha, le bracha, uno, dos, uno, dos. espalda en dietro avanti cambio esto, esto es un aperitivo, un aperitivo, un aperitivo y adelante y paramos, uno pivo, uno pivo tosto, tú que estás iniciando, inicia con esto, progresivamente, progresivamente, no dimenticarlo, al menos fallo de 2 a 3 vueltas a semana eh, si tú ancora no te has inscrito, inscríbete este, a este canal, Láchame tu comento, que yo te respondo y activa la campanita, así la notifica te arriba a ti, de primo. Gracias a tutti. De cuore, Pablo.